¿Querés crear tus propios modelos 3D desde tu teléfono móvil? Eso ya es posible. El programa funciona igual que Magica Boxer, del cual hice un curso y el link lo tenés aquí arriba. Bueno, vamos a la tienda de nuestro dispositivo, puede ser iOS o Android, y vamos a buscar Mega Boxer. Este programa es completamente gratuito, así que no tenés que pedir la extensión de la tarjeta a nadie, pero podés suscribirte a mi canal gratuitamente también. Observa que tiene una buena cantidad de reseñas positivas, muchos bloquecitos, todo muy lindo, vamos a instalarlo. El programa no requiere registrarse ya que utiliza automáticamente la cuenta de tu dispositivo. Lo que sí debemos aceptar las condiciones de uso y luego nos pregunta si queremos publicidad personalizada, pero esto es algo que les obligan a preguntar en la tienda, vos elegir la opción que más te guste, da igual. Para empezar nos van a dar un tutorial que podemos realizar el cual nos va a enseñar los fundamentos básicos de este programa con lo cual vamos a terminar creando un perrito. Fíjate que me pide deslizar dos dedos juntos por lo cual no vas a poder hacerlo en emulador, tiene que ser desde un teléfono móvil. Y esto se debe mayormente a que el programa utiliza el sistema de multitouch para la mayoría de sus funciones. Si vamos a la tienda, por lo general a veces nos van a dar recompensas. Fíjate que acá por mirar un videito me van a dar un mapache, ¿no? También hay otra variedad de modelos 3D que podemos descargar, así como plantillas, pero la mayoría son de pago, así que lo mejor es recibir estas recompensas. El programa me va a permitir no solo guardar nuestro archivo y nuestro modelo como formatos PNG, JPG, voxel o .obj, sino que también vamos a poder importar. Por último, se nos va a permitir probar nuestros modelos 3D en un minijuego del tipo plataformero scroll up. Si te gustó el video y querés saberlo todo acerca de cómo crear tu propio videojuego, bueno, casi todo, suscríbete al canal. Nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.